En un mundo de saqueo e invisibilización que margina las culturas de nuestros pueblos originarios dejando tras sí tan solo hambre y discriminación nace hace 10 años la Universidad del Monte en la comunidad huichí de Misión Chaqueña Un sueño que emerge del suelo con una raíz profunda y va tomando vuelo con el esfuerzo de toda la comunidad A partir de la experiencia de otros procesos latinoamericanos Surge este proyecto con el objetivo de generar un espacio para la recuperación y revalorización de los saberes ancestrales Gestado por la Comisión de Investigación del Genocidio, un grupo de la propia comunidad y con el apoyo de la Fundación Deuda Interna Hoy estamos avanzando en la edificación de la Universidad del Monte inspirada en la imagen del Quirquincho y construida desde la Cosmovisión Huichí es un domo que simboliza el trabajo colectivo Es la expresión de la unión entre los pueblos para crecer entre todos Un lugar de encuentro para que las abuelas y abuelos compartan su sabiduría Un espacio para el canto y la danza tradicional Un lugar donde los niños puedan expresarse libremente Valorando su cultura desde pequeños Un espacio para la transmisión de los saberes de plantas medicinales de los alimentos del monte e historias populares, un espacio para la escuela de parteras, donde recuperar y transmitir las costumbres y prácticas en la atención y así habilitar a las mujeres al derecho humano de tener un parto culturalmente respetado, donde sean escuchadas sus necesidades y deseos sin violencia o discriminación. Un lugar que para resistir en unión ante la desaparición de un conocimiento y una forma de vida hoy la construcción constituye un importante proceso donde se trabaja de sol a sol mientras la comunidad está cada vez más cerca compartiendo una comida, un mate, una risa, un abrazo, una herramienta sin embargo hoy es cuando necesitamos que otros tomen acción para formar parte de este gran momento junto a la comunidad ya que nos faltan recursos para dar cierre a esta primera fase Tu aporte es muchísimo Ya que cada tornillo y cada plato de comida cuesta Pero cada uno nos acerca un paso más a nuestro objetivo